Facultad de Psicología cuenta con un mecanismo de atención, consultas y denuncias a situaciones de acoso, violencia de género y discriminación que acontecen en el ámbito institucional, contemplando vínculos entre estudiantes, docentes y personal técnico-administrativo y de servicios. Podés iniciar el proceso de denuncia comunicándote con referentes del cogobierno, autoridades institucionales o integrantes de la Comisión Interna de Recepción y Atención a la Violencia de Género y Acoso Sexual de la Facultad. También podés escribir a denunciasacoso.edu.uy Desde allí, te responderá la asesora externa a Facultad, doctora Gabriela Albornoz, abogada especializada en género. Por cualquiera de las vías que elijas comunicarte, se te convocará a una entrevista. La entrevista será de carácter confidencial y estará a cargo de la doctora Albornoz, con quien podrás evaluar las dimensiones de la situación que atraviesas y recibirás orientación sobre las acciones a tomar. Con las denuncias que impliquen situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación, se iniciará un procedimiento administrativo o podrán ser remitidas a la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación de la Universidad de la República. Por más información ingresa a cicoeduuy barra denuncia